Y la es. ¿Lo dije bien? Eso iba a decir. ¿Quién es Gigolo y quién es la es? No vean el bigote por aquí, ya saben, es el Gigolo. ¿Tuviste película de, de, de Aaron Sanders que decía Gigolo? ¿Te gustaba eso? Yo vi una película que se llamaba "Duce Bigelow, European Gigolo, Y la película de Gigolo, él no se acuesta con las mujeres. Él aconseja a las mujeres para que re se, se reconcilien con los maridos. O sea, es, es una película que tienen que ver, la está dura. ¿Tú haces eso? Se reconcilian, pero la parte que él no hace... La reconciliación, no, ¿y tu nombre? La es de, yo digo que de mi carácter como persona, de mi signo zodiacal no, Que nosotros somos bien perfeccionistas, la excelencia, todo con excelencia Y en Puerto Rico lo abreviamos todo, lo hacemos como que, ah, manín, manito, de manito, manín, ¿me entiende? No, no, no, aquí, aquí acordamos todo pero en Puerto Rico también, y yo, y yo creo que fue de ahí, de la excelencia, la ex. ¿Cómo ustedes eh, pudieron, cómo Arcángel pudo con ustedes identificarlo cuando ustedes empezaron su carrera? Porque muchas personas lo vieron de la mano de Arcángel. Sí. ¿Sabe? Eh, ¿Cómo surge ese, ese, ese encuentro, esa hermandad que tenían? Mira, nosotros somos de Santulce también, Arcángel de ahí, de nacimiento, por decirlo así. Y nosotros también trabajando en la calle, el sonido, muchos vínculos a la familia de él la de nosotros, sabe y llegamos, al clic también nos hicimos amigos primero antes de trabajar, que, que yo creo que todo tú trabajándolo enfocado llega y somos como personas bien parecidos, sabe. El mismo barrio, de el mismo... son del mismo barrio, las Ex de la calma también de esas áreas, al canal de la calma y al escuchar el sonido del río de nosotros, nosotros primero grabamos a ver cómo era la química, hicimos dos temas, le gustó y después vino la oferta y ha sido una bendición porque el Alcángel nos entiende, el Cángel nosotros nos criamos escuchando la música, Alcángel tú me entiendes, y verlo, y verlo a él que se enfoca en nosotros, y en un momento que nosotros no estábamos sonando fuerte, fuerte, en ese momento, él vio, él tuvo la visión, igual que, igual que Omi, que es el manejo de él y manejo de nosotros, tuvo la visión y, y la gente le ha gustado, la aceptación ha sido súper brutal. Y, tú, y como dijiste, tiene una aceptación y tiene un buen resultado. Eh, tiene miles de visitas, están viajando por todo el mundo. ¿Qué ha sido lo, lo, lo más satisfactorio y lo que más le ha gustado esta nueva etapa en su carrera? Yo digo que, que la, la oportunidad de poder trabajar en grande ¿sabes? Y, hacer lo que nos gusta. y hacer lo que nos gusta es lo primero ante todo y después viene eso, son bendiciones, yo digo. Y eso, cada, cada bendición y cada cosa buena que nos pasa ...nos encanta porque estamos viviendo de lo que nos gusta. Y rodeados de gente buena también, ¿me entiendes? Rodeados de, como, como ahora, la vibra, ¿me entiendes? Tú, tú puedes saber la vibra que tiene la persona a tu alrededor... ...y es bien importante en este mundo de tanta falsedad, tanta hipocresía... ...el negocio es así, lamentablemente... ...es bueno tener gente al lado tuyo buena... ...aparte de toda la música... ...lo más que, que como dijo la ex, la oportunidad que nos dieron... ...y estar rodeados de gente buena que te va a ayudar, te suma a tu carrera como persona y como, tu, como como artista claro, siempre, siempre primero como persona por eso es que estamos juntos todavía el canal es un tipo que si tú te fijas no no está con todo el mundo no se mezcla con todo el mundo y nosotros somos más primero familia que, que otra cosa, que gracias a Dios también por ahí estamos bendecidos ¿Es un nuevo álbum? O ¿Se piensa en sacar un otro álbum a final de año o el año que viene? O sea, que está pensando solamente sencillo. O sea, sí, sí, que... sí. Queremos, queremos trabajar música sencillo tras sencillo porque no no todavía no, no nos hemos enfocado en tirar música tan, tan corrido como el fanático quisiera. Pero sí tenemos en mente un disco, tenemos muchas canciones grabadas, lo que pasa es que no subimos a las redes, no enseñamos nada por... Querer protegerlo, pero tenemos mucha música. Estamos estamos planeando un disco, pero todavía estamos esperando el momento. Viene mucha música. Siente que todavía el, para hacer un disco todavía falta. Claro. Sí, falta un poco, falta un poco. La gente tiene que escucharlo un poquito más de lo que tenemos nosotros para ofrecerle. Para cuando escuchan el disco, no se sorprendan con con todo lo, la música diferente y música nueva que vamos a a traer al público. Hay que educarlo, el público primero. Yo digo y falta mucho por escuchar de nosotros que, y era por ahí, lo bueno se tarda. Ustedes hicieron un tema con Bad Bunny, eh, fue un éxito rotundo. Bad Bunny hizo un mensaje en los premios, en los Latin Grammy, perdón, y él hablaba sobre que hay muchas personas que están haciendo lo mismo y como que no, que están enfocándose en los views y no en la calidad. ¿Ustedes creen que hay, hay personas que ahora solamente se están enfocando en los views, o sea, que han perdido un poco la calidad? Acuérdate que el negocio es así ahora mismo, porque el negocio cambió de físico a digital. Eso es bien importante, los números pero para hacer el negocio, pero eso no te demuestra a ti la calidad de artista, que tú tengas 300 millones no quiere decir que tú eres el mejor artista con la mejor calidad, ¿tú me entiendes? Hay canciones como de Residente, por mencionarlo, que no tienen los millones de views, pero sí tienen una calidad, él viene lo canta en público frente a 30.000 o sea, personas y lo cantan, una canción que tiene un millón de views te lo cantan masa, ¿me entiendes? y, y es algo que también es de doble filo, porque es. ahora mismo hay muchos temas que se han pegado con artistas que no nadie conoce, o sea, que el internet también es bien poderoso a la hora de irte viral, no, tú no sabes lo que se puede hacer viral. Que es no parar de trabajar y no enfocarse en los números, por decirlo así, en quejarse, porque si tú estás en el negocio, el negocio es percepción también, tienes una que, percepción. es una percepción, tienes que mantenerte trabajando en grande, o sea, todo cambió, antes eran los discos, ah, tú compras los discos y... Pues los discos los están comprando, pues a lo mejor ahora los views se, ma se, se, manipula. se manipulan, ¿sabes? Muchas cosas, pero que a, lo, a última hora lo que hay es que hacer buena música y... y ustedes ya. son un dúo. ¿Cuál ha sido su dúo? O sea, que te dicen, bueno, este es el dúo que nosotros queremos llegar a este punto. ¿Cuál es el dúo que ustedes ven como su patrón a seguir? Pues fíjate, nosotros, por lo menos yo, me inspiré en todos los dúos. En Alexis Fido, en Arcángel de la Gueto, en Wisin y Andel, y en muchos. Sí. Pero, ¿sabes que Nosotros queremos hacer lo que, por decirte aquí, Arcángel y gueto no pudieron hacer como dúo, que pues se separaron, que eran dos artistas, eran solistas, y que Arcángel puede hacer un coro, un verso, gueto puede hacerlo igual. Pues nosotros queremos hacer eso, romper ese estigma de, de, de, de lo que es un dúo, que por ejemplo, la ex se va a cantar los coros de la... En, en sentido de ser la, ser la continuación de Arcángel y de la no, gueto No la, no con, la continuación, no. porque ellos fueron un dúo y se separaron un tiempo bien, bien corto. Claro, claro, pero imagínate lo que nosotros podemos tener la ahora sin separarnos. Imagínate lo que ellos pudieron tener sin separarse. No, y son otros tiempos también, sabes. nosotros no nos limitamos a hacer música, no seguimos una ola tampoco, que, o sea, yo digo que el, el, el estudiante supera al maestro, que yo digo que, que son unos tiempos grandes de la sí, música sí, ahora sí, mismo y que, que... Y los que vienen después de nosotros, sí. no, no, no nos gusta compararnos, pero sí nos inspiramos en todos ellos, porque de verdad que es así, ¿me entiendes? Pero queremos... A, tener un legado diferente, ¿me entiendes? Que la gente nos pueda ver como un dúo, que son solistas, como que estás viendo un featuring. Gigo lo featuring, la ex. La ex featuring, featuring gigglo, ¿me entiendes? Que nos vean así. Estarán en el concierto de Festival Hit, eh, van a cantar con Arcángel, con claro, el tema van a subir. La última pregunta, y gracias, por, de verdad, eh, me sentí cómodo con ustedes, porque ustedes son personas que no son conocedores de género y, y saben trabajar, tienen disciplina. Para ustedes, esto está muy pegado en Puerto Rico. ¿Qué ustedes se consideran? ¿Fro Real G o Fro Maluma? Flow Factory. <risa> hermano, mil, mil gracias, hermano, mil gracias. <risa>